¡Buenos días amigos y amigas del Facebook, del Youtube, del Instagram! Que nos salimos a tomar un café y nos vemos por aquí en una carretería a unos moteros. Hey, no sé quiénes sois, eh, pero bueno... Que... ¡Buenos días, por la mañana! ¡Qué paisaje más bonito de Viñas, eh! ¡Qué chulo! ¡Buenos días, señor ciclista! temas de neumáticos de atrás, ya lo tengo decidido eh, Marca eh, Dunlop El modelo no lo voy a decir hasta que no lo tenga montado Pero gracias por los comentarios del otro día Y los consejos que me estáis dando con los neumáticos y tal Porque yo la verdad me quedé en las ruedas de madera Hostia, <risa> de verdad, de verdad, de verdad Qué oxidado tengo el tema de de la cantidad de neumáticos que hoy en día se pueden elegir, es que te aburres mirando en internet te aburres mirando en foros pero bueno he cogido un neumático redondo y por aquí estamos en este bello paisaje de viñedos a la aventura Ya estamos por aquí, descubriendo carreteras nuevas, carreteras por las que no habíamos pasado nunca, nunca, nunca, nunca. Siempre te encuentras un motero. Hemos visto un motero. ¡Hala, <risas> qué bonito, ¿no? Castillo este, ¿eh? ¡Qué guapo! ¿Tú lo haces? ¿Qué le dice una gallina a otra cuando está deprimida? Ni zorra. ¡Necesito apoyo! ¿Por qué no te quitas el casco, guapetón? ¡Guapetón, tu padre! Una mujer guerrera, lo que faltaba por ver. Como todos, nada bajo el casco.